contra la productora del satírico navideño de Netflix que relata la vida de un Jesucristo gay. México llama a reunión diplomática para resolver disputa con Bolivia. A continuación, un avión con más de 100 pasajeros estrella en Kazajistán ¡Wow! Ampliaremos también esta lamentable información en el ámbito nacional. Comerciantes con opiniones divididas sobre las ventas en la temporada navideña. Leonel Fernández, dice el PLD, quedará en el tercer lugar en las próximas elecciones. En el ámbito local, regional, para hoy, a continuación, miren el comunicador Elías Polanco, en Tenares, denuncia que se siente amenazado por el esposo de la aspirante a regidora, en Tenares. El hospital San Vicente de Paul y su dirección rinden el informe, las estadísticas, del año 2019, la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía realiza la entrega de juguetes aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, la Procuraduría de Medio Ambiente en esta ciudad informa que continúan los operativos navideños. Denuncian mal estado de las calles en el sector Las Caobas, segunda etapa, en esta ciudad intransitables. Moradores en la urbanización, los maestros en esta ciudad a la espera de que las autoridades solucionen las demandas específicamente de las calles. ¿Cree usted que el consumismo se impuso sobre las tradiciones navideñas? Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Señores, en el ámbito internacional, la policía brasileña investiga el ataque contra la productora del satírico navideño que ha sido presentado en Netflix que retrata a un Jesús gay. Eh, nosotros justamente ayer, para percatarnos y poder hablar de esto, eh, veíamos justamente esta, este satírico eh, o esta serie satírica, mejor dicho, de Netflix, donde... Totalmente presenta así un Jesús, una vida de Jesús divorciada, eh, muy alejada de lo que conocemos acerca de la vida del Hijo de Dios. Incluso hay muchas blasfemias, hasta con el Padre del Mundo, que es el mismo Dios. Y increíble esto, señores, hasta donde llegan los creadores brasileños de esa serie, o de esa miniserie, o de esa película pequeñita, de ese, eh, una comedia prácticamente, ¿eh? Vamos a ver por qué la productora de esta película fue atacada por un grupo de reivindicados de derechas eh, en el día de ayer atacan contra la productora de esa serie en Río de Janeiro. Vamos a escuchar entonces qué dicen las autoridades. Adelante. Analizando como um vandalismo, explosión al local. É... Se está analizando como vandalismo la explosión en el sitio, entendiendo que la intención de este grupo era causar daño, pero lógicamente todos los hechos serán analizados después de identificar a los autores y verificar su verdadera intención. Lo que sucedió fue un ataque a la libertad de expresión, seguro. Ahí está. Ya ustedes ven lo que ha desatado... Esa película o esa comedia que, repito, relata la vida de Dios. Es cortita, apenas tiene 45 minutos. Es pequeñita, ¿verdad? Este, este trabajo. Pero muestra... Miren, hay una parte donde muestra que Jesús se va, o sea, que regresa. Y cuando Jesús regresa, eh, regresa con una persona, un homosexual. Ese homosexual eh, Jesús oculta en ese momento y quiere destaparse o como se dice ahora salir del closet y decir lo que él sintió en aquel momento eh, hay una parte también donde muestra a maría la madre de jesús y un, una, una persona eh, significando al todopoderoso a dios y donde dios eh, bueno, quiere tener relaciones con María, algo muy fuerte, muy que en realidad nosotros no hemos visto esto de buena manera ante los ojos de Dios también. Miren, México llama a reunión diplomática para resolver la disputa con Bolivia. Así que anunció este jueves que convocará una reunión con Bolivia donde podría tener lugar en un tercer país para resolver lo que considera un acoso a su misión diplomática en La Paz. Adelante. Le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente, en pocas palabras, no queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de nuestra embajada en Bolivia. Bueno, señores, ahí está. Esto es la situación entre México y Bolivia. Miren, más de 200 casas resultaron destruidas por el incendio ocurrido en Chilena, Valparaíso. Pero antes, señores, miren esto donde un avión con más de 100 pasajeros se estrelló en Kazajistán, Así que impactante, ahí vemos las imágenes de este avión que se estrelló, repito, en Kazajistán con más, repito, ahí está, 100 pasajeros. Impactante, se está investigando las causas reales que provocaron el colapso eh, de este accidente aéreo, impactante, triste, wow. Señores comerciantes opinan o con opiniones divididas sobre ventas en la temporada navideña. Los comerciantes de las principales arterias de la capital no logran un consenso sobre el volumen de las ventas durante la celebración de Navidad, mientras que algunos vendedores... En algunos de ellos se apreció una baja en el comercio. Otros eh, reconocen que en los últimos días hubo un mayor número de clientes en las tiendas. Adelante. Sí hubo un buen, buena venta este año. Una buena asistencia de público. Eh, yo diría un poquito más que el año pasado. Eh, nosotros arrancamos realmente con el Black Friday. Seguimos eh, ...corrido hasta la fita navideña y todo eso. Pero en lugar de organizar el tránsito en la zona... ...lo que hacen es mirar para otro lado... ...cortan el acceso de, del elevado de la 27... ...que viene directo a la avenida Duarte... ...y otras, eh, otras zonas, la gente que viene del... ...del este, eh, también tienen el acceso difícil... Para, ...para llegar hasta la Avenida Duarte... ...entonces las ventas evidentemente han caído... ...y todos los comerciantes de la zona están al grito. Entendíamos que debió de haber tenido aquí en Villa Consuelo ...un flujo y una, eh, una visita... ...tal vez por la misma situación económica como esta. Bueno, ahí está señores... ...mire, Leonel Fernández dice... ...que la realidad es... ...que el PLD quedará en tercer lugar... Y que la fuerza del pueblo va a derrotar al PLD. El PLD quedará en tercer lugar y será derrotado por la fuerza del pueblo, según Leonel. ¡Veamos! Nunca en la historia dominicana, en dos meses, se había organizado un partido que ya tenga el nivel de penetración y apoyo que tiene la fuerza del pueblo en la sociedad dominicana, yo mismo me asombro de la cantidad de cosas que hemos logrado en tan por tanto la fuerza del pueblo ha venido a llenar un vacío algo que estaba faltando en el escenario político dominicano para que personas así que no están afiliadas a ningún partido pero con el deseo de participar activamente encuentren este espacio de participación y a pesar de que hace tan solo dos semanas que fuimos autorizados a crear nuestra propia identidad y que aparezcamos en las encuestas allá arriba significa mucho Significa enormemente, ¿verdad? Pero entonces hacen unas encuestas amañadas, la firma encuestadora de ellos, la de ellos, la de Palacio, para presentar una percepción que no se corresponde con la realidad. La realidad es que van a quedar en tercer lugar y serán derrotados por la fuerza del pueblo. Quedarán en tercer lugar entonces y será derrotado por la fuerza del pueblo, el PLD, según Leonel Fernández en sus declaraciones. Nosotros vamos al corte comercial. El regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito local regional, vamos inmediatamente señores con las noticias. Eh de los hechos que han acontecido en el día de hoy, el comunicador Elías en el municipio de Tenares ha dicho que se siente amenazado por el esposo de la aspirante a regidora en ese municipio. Vamos a escuchar entonces lo que nos dice la denuncia formulada por Elías. Adelante. Dile ahí, nosotros hace unos días dimos una información de cómo se estaba manejando lo que son las cajas navideñas que llegaron a la provincia de Hermanas Mirabal a través del plan social de la presidencia que dirige nuestra directa amiga Marlene Cruz, que es la directora provincial de esa institución aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. Aparentemente se le quiere hacer y poner un tapón a lo que es la libre expresión y difusión del pensamiento de la República Dominicana, ya que el esposo de la incumbente de lo que es el plan social en la provincia de Hermanas Mirabal ha tratado de intimidarnos, ha tratado de decir todo tipo de epítetos en contra nuestra, ha tratado incluso hasta de violentar nuestra integridad física. De, de, de muchas maneras. Hace el martes, Correcto. a eso de las 5 eh, de la tarde aproximadamente, voy a lo que es una farmacia acá del municipio de tener a comprar un medicamento porque está afectado un virus gripal. Y cuando vengo por la calle el profesor Tuporte, en el mismo trayecto donde el señor con su esposa vive, que es el trayecto hacia mi casa y hacia la tuya sí. El señor está en el balcón, en el segundo piso de su casa, y me manda a parar, vende, vuélvete, para que hagamos las cuentas de lo que tú estás diciendo de Marlene. Yo en lo personal no tengo nada contra la directora del Plan Social de la Presidencia. Ahora, como incumbente, sí tengo que hacer las críticas responsables de lo que ella haga, bien o mal, frente a a esa institución que ella está dirigiendo. Aparentemente, su esposo no sabe lo que significa ser funcionario público. El funcionario público está sujeto a cuestionamientos y a que se investigue las cosas que están haciendo. Nosotros hemos hecho una responsable declaración de que según los periodistas del municipio de Tenares, a la directora le entregaron más de 400 cajas navideñas, las cuales ella secuestró, supuestamente, según dicen los candidatos a regidores del de PLD, para usarla a favor de ella en las comunidades. El comunicador Elías, entonces hay que tener cuidado con esto, eh, con los pronunciamientos, eh, específicamente en contra de este joven comunicador, amigo nuestro en Tenares, Elías, eh, porque se atenta entonces contra la libertad de prensa. Y muchas veces nos sentimos molestos cuando por los medios de comunicación dicen cosas eh, que pueden, quizás entienden que nos perjudican, pero hay que saber actuar y cómo hacer las cosas para que justamente la prensa es el trabajo, denunciar lo que no está correcto eh, ante la población. Y esto es lo que este muchacho ha hecho Elías, que es su característica, Elías Polanco, por allá, en el municipio de Tenares. En el día de hoy la dirección del hospital San Vicente de Paul dio a conocer las estadísticas del año 2019, los casos que se han registrado, eh, los partos, los, las cesáreas, las muertes, todo el acontecer, los ingresos, lo que ocurrió en el 2019 en ese hospital como principal de la región en el país, la región del nordeste. Vamos a ver parte, un fragmento, ¿verdad?, de lo que ha indicado, de lo que ha pronunciado el doctor Francisco Javier Ureña. Adelante. En los últimos años. Eh, es bueno recordar que nosotros asumimos la dirección de su hospital en marzo del 2017. Eh, que el administrador que está por acá eh, vino a finales del 2018 con nosotros que a raíz de... Que llegamos al hospital, comenzamos a desarrollar una serie de, de actividades con fines de que la institución pueda mostrar números favorables. Entonces, eh, vamos a ver ciertos datos, como son que nuestro hospital en el año dos, eh, 2019 hasta la fecha ha atendido un total de 121.548 usuarios, de los cuales... Eh, 88.783 han sido vía consulta y 32.766 de estos han sido vistos por el área de urgencia o sea por el área de emergencia un número considerable partiendo del hecho de que eh, es sabido por ustedes que nuestra región cuenta con una población de aproximadamente 650.000 habitantes de los servicios que nosotros tenemos aquí en el hospital la, el servicio de odontología fue pues, el que más se dio en un 10.4%, el de pediatría 9.6%, ortopedia 7.4% y un 6% para el área de los pacientes obstétricos, o sea, la paciente embarazada. Los servicios que nosotros prestamos, la población se benefició en el área de eh, cirugía, se pudieron realizar unas 3.375 cirugías hasta la fecha, transfusiones sanguíneas, 3,453 pacientes y tenemos que el servicio más prestado en este hospital en cuanto a estudios paraclínicos es el, el que tiene que ver con el laboratorio clínico, seguido de los estudios de rayos x Y un poco más amplio, ¿verdad?, parte de las estadísticas que presenta ese centro hospitalario principal de la región del Nordeste en este 2019. En la mañana de hoy, la Asociación de Esposas de Oficiales de la Policía, encabezada por Olimpia Lora de Bautista, realizó en la dirección regional de esta ciudad la entrega, la tradicional entrega de juguetes a los agentes policiales que se dieron cita en el salón de actos de la dirección regional de la policía para recibir los juguetes en mano de la Asociación de las Esposas de los Oficiales. Ahí vemos los juguetes, bicicletas, eh, carros, muñecas, pelotas, entre otros. Ahí está el momento en que se le entregaban los juguetes a los agentes policiales. Vamos a escuchar un poco de los pronunciamientos formulados por la señora Olimpia Lora de Bautista, la presidenta de la Asociación de Esposas de oficiales de la policía Adelante Decirles que Nosotros estamos aquí gracias A la dirección nacional De la policía nacional a, En conjunto con todos Sus generales Que también, no sé si ustedes saben Contribuyen A que estos juguetes sean entregados entregado eh, En esta época navideña eh, para mí es un placer estar aquí de nuevo en San Francisco de Macorís La tierra del comandante Comandante, gracias por el recibimiento Y bienvenido a su tierra Tiene unos, creo que tiene como un mes, ¿verdad? Aquí, sí. muy bien El comandante estaba en mi tierra, ahora lo mandaron para su tierra acá Dejo muchos amigos allá, déjame decir Este, nada Como yo sé que ustedes tienen trabajo, y están aquí eh, por citación, como dicen, o por oficio Ya yo soy casi policía Entonces quer si, quer queremos hacer esto lo más breve posible eh, Le vamos a hacer una rifa primero Y luego de la rifa, los que sean agraciados Le vamos a completar con los otros hijos Yo creo que ustedes saben más o menos cuál es la, la dinámica Muchísimas gracias por el recibimiento Y espero que tengan un feliz año nuevo que todos ustedes los que andan en la calle, por favor, cuídense muchísimo. Es un riesgo que ustedes toman cada día al salir por esas calles en esta época navideña. Porque como ustedes saben, uno sale de su casa pero no sabe si va a regresar. Y yo espero que todos y cada uno de ustedes regresen sanos y salvos a su casa ahí están eh, las declaraciones por parte de la esposa del director nacional de la policía, Neandrín Bautista, la señora Olimpia Lora de Bautista, al momento de realizar la entrega de los juguetes a los hijos, perdón, a los oficiales, a los agentes policiales aquí en San Francisco de Macorís. Qué bien. Señores, conversamos con la... Estuvimos hoy en la Procuraduría de Medio Ambiente para ver cómo marchan los operativos en los centros de expendios de bebidas alcohólicas. Las autoridades deben de seguir velando para que todo transcurra en calma, para que no se altere el orden público. Medio Ambiente forma parte fundamental de todo esto. ¿Qué ha sucedido con los menores? ¿Están frecuentando los lugares ¿Visitan los menores los centros de expendio de bebidas alcohólicas? ¿O qué está haciendo la Procuraduría de Medio Ambiente en coordinación con otras instituciones? Vamos a dejar que sea Simeón Reyes, Procurador Interino en Medio Ambiente, aquí en San Francisco de Macorís, quien nos hable al respecto. Adelante. Correcto. Incluso ya han sido sancionadas personas y establecimientos comerciales eh, ...personas que se dedican también a la comercialización de ruido en las calles... ...es decir, huevos anunciadoras que a partir de cierta hora... ...se dedican también a eh, realizar fiestas en algunos lugares... ...a pedido de algunas personas... ...y que luego que salen de esos lugares siguen eh, produciendo ruido en las calles... ...hemos sancionado ya incluso tenemos por acá... ...las multas que le hemos impuesto a esta persona... ...y las debidas advertencias de reincidir en el mismo, de volver... ...todas estas personas serían... ...decomisados sus equipos... ...y sometidos a la acción de la justicia... Y, la... También, ...el volumen también... Pero... Para, la, ...para ninguna festividad... ...para ninguna época del año... ...existe... Eh, ...permiso... ...para violentar lo que establece la norma... ...con relación a los niveles de ruido... ...permitido... Ni ...en lugares privados... ...ni en lugares eh, abiertos... ...o públicos... ...casas... ...colmadones, colmados, discotecas y demás, siempre la ley establece unos niveles de ruido permitido que son estándares internacionales y que nosotros lo hemos subido a través de la ley. La ley 9019 nos ha dado algunas prerrogativas nuevas que nos permiten incluso ir un poquito más allá de lo que estábamos pudiendo hacer anterior a marzo y abril de este año 2019. Magistrado, en lo que concerne ya a la frecuencia de los menores en los lugares. Estamos trabajando conjuntamente con el magistrado Quirola, el magistrado Maribel, el magistrado Guantaveras. En los lugares que vamos, a veces si nos hacemos acompañar de estos magistrados para eh, lograr que los menores no se introduzcan en estos lugares de diversión donde se expenden bebidas alcohólicas. Bueno, ahí está. Ojalá y que permanezca entonces de esta manera, que la Procuraduría pueda seguir haciendo su trabajo, ese trabajo de supervisión, sobre todo para velar por la tranquilidad, por el comedimiento en esta ciudad y en el país. Nosotros, señor director, eh, nos vamos al corte comercial y al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Bueno, señores, ahí están las los compromisos comerciales. Gracias a ellos es que nosotros permanecemos aquí. Hemos permanecido durante todos estos años y seguiremos avanzando mucho más en este 2020, que sea un año 2020 lleno de energía positiva, de muchas cosas, de prosperidad para usted y para toda su familia. Pero lo más importante es mantener la salud. Qué bien, señores. Continuando con las noticias en el ámbito local regional, miren, denuncian mal estado de las calles en el sector Las Caobas en la segunda etapa. Ay, mi madre, intransitable. Imagínense ustedes, miren cómo está esto, si se le puede llamar calle, este callejón. Eso que ustedes ven ahí y el perro que nunca se queda, claro está. eh. Cuando llueve, ¿cómo se pone eso? Terrible, porque es un lodo, es un vástago ¿eh? Es un barro Terrible Tienen las aceras, tienen los contenes Hechos, pero no tienen calle Qué pena Ya muchos de ellos se han cubierto por la hierba Y los, las aceras Vamos a dejar que sean algunos moradores en esta zona Quienes denuncien Esa situación Intransitable Adelante <música> ¿Cómo es tu nombre? José Luis García. La denuncia de calle. Presidente de la Junta de Vecinos de aquí, el sector de la Caoba. ¿Es la calle nosotros en qué condición se encuentran? De cuando tenemos ya otro cantidad de años aquí bregando por la calle, ni el gobernador, ni el síndico de nosotros, que es Ale Díaz, que le toca esta zona aquí, de la Caoba, no ha hecho nada por nosotros, no la vemos más de, más de mil habitantes en la zona entera, el sector de la Caoba, segunda etapa. Y en cuanto yo quiero que le pasemos cámara ahorita a la calle para que vean condiciones están. Para ver si vienen las autoridades a través de nosotros a ver a ver que, en qué condiciones están en las calles nosotros. ¿Y cuando llueve? ¿Cómo se hace usted para Se pone ciudad? que no puede pasar nadie. Está bien mala y esperamos una ayuda de parte de la gobernadora y al gobernador. de día del gobernador. Esperamos una ayuda aquí porque esto es un y de aquí no hay quien salga. Y este material lo echaron en tiempo pasado para dar una ayuda, pero el material salió demasiado malo. Esperamos una ayuda de un material bueno que no hay sin aquí. ¿Y las autoridades no han pasado por aquí, por este sector? No, no han pasado todavía. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, por parte del de algunos moradores en esa comunidad aquí en San Francisco de Macorís, tal y como vemos las imágenes. Eh, intransitable eh? Intransitable señores eh, Caramba Es increíble que todavía en este tiempo Nos encontremos con situaciones De esta naturaleza eh, Pero hay otros lugares Que todavía es peor Peor, mucho más Pero bueno, ojalá y que en algún momento Esto se le pueda solucionar a esas personas De igual manera Los moradores en la urbanización si sí, se le puede llamar la urbanización Porque las urbanizaciones Que se diseñaron Mejor dicho son lugares como urbanizaciones Muchas de ellas son peores Que sectores, que barrios Aquí en San Francisco, miren esto Ay mi madre Tractores apenas pueden entrar por ahí Intransitable también En los maestros Por allá esperan Están a la espera de que las autoridades Para el próximo año Ya será claro está comiencen a darle salida a esa y otras demandas. Adelante. para que hagan algo con nosotros, porque mira, como que estamos viviendo, y cuando llueve, eso da pena, yo ni quiero que para casa se nublé, porque cuando está así nublado, tú ya estás asustado, porque con todo aguacero, ve Y ahora que, sí, va a arreglar, no. que va a arreglar, que va a arreglar, yo arregla nada ¿Es cierto que los niños tienen dificultades para, para ir a la escuela? Claro, a veces ni lo mandamos, pero los azarca hay para acá y el agua, el aguacero en todas las calles. Usted ve cómo está esto, Est esto es... Ay, pero... Y cuando llueve, esto es una laguna, Queda aquí el agua, la cintura ahí. Esto... Y no hay esta la mano, son la mayoría de las calles aquí. ¿Y las autoridades han pasado? Por no, por aquí no ha pasado nadie. En estos días fue que llegaron por allí, por aquella esquina, y de ahí se devolvieron. No entran para acá. para transitar ustedes? ¿Cómo se hace? Ay, imagínate. Mira cómo andan con bota. ¿Ah? Para acá, mira, mira el pozo de agua, cómo es esto. ¿Esto es esto? ¿Cómo lo dicen aquí? Aquí, lo, lo más de te tapas. ¿Esperan ustedes que la, las autoridades crucen por aquí? Seguro eh, que guay. sí, estamos esperando eso. Pero a ver si, si ellos se acuerdan de nosotros, porque nada más se acuerdan cuando quieren botas. Señores, qué lamentable esto, ¿eh? Ojalá y que estas personas puedan disfrutar en los próximos años, en los próximos meses, por qué no, de poder gozar también de los buenos servicios eh, como todo ciudadano se lo merece. De tener buenas calles donde puedan desplazarse, donde puedan convivir bien. Es terrible esto. ¿eh? Ojalá y que esto se le pueda solucionar a estas personas. Miren, vamos a ver en el sondeo de opinión en el día de hoy qué opina la gente. ¿Cree usted que el consumismo, el derroche, el derroche principalmente, se impuso, arropó las tradiciones navideñas? Que ya la hemos perdido las tradiciones. ¡Wow! El consumismo, señores, increíble. Miren, anda circulando en las redes sociales. El menú de bebidas de una fiesta muy popular que se realizó aquí en San Francisco de Macorís. Y es impactante ver los precios. ¿eh? Increíble los precios. Un vino normal, un vino que en el mercado local eh, usted lo consigue quizás por 2.500 pesos, por 3.000 pesos. 8.000 y hasta 10.000 pesos contaba en esa fiesta. ¿Y qué decir de los whiskies? ¡Wow! ¿Qué dice la gente entonces? ¿Cree usted que el consumismo se impuso sobre las tradiciones navideñas? Adelante. Ay, no. Nada más en la vida. Un atrasado. O A sea, otros años. Este año, este año ni para beber, consiguió unos cuartos. Todos los años son sus humillos y sus trajeritos, ¿sabes? Muy poca cosa hay este año. Claro que sí. Okay. ¿Sabes que la gente nada más piensa en beber, alcohol y, y comer mucha comida y comprar ropa? Y ya no gusta compartir familia, ¿qué es la verdadera esencia de la Navidad? Claro que sí. ¿Y en beber? Siempre en gastar, ahí es que ellos más se enfocan, solo en gastar. En beber y delincuencia, en eso. La esencia, como usted dice, se perdió, ya no es Navidad, ya hay corrupción. Pienso que no. No señor. Okay. Porque veo que la Navidad sigue normal. Ya. Ya aquí no hay solución de nada ya. ¿Usted cree que le ha robado la esencia? Señor? Claro. Okay. Ay, es porque no hay nada por parte. No hay nada por parte. Y esto está malo. Los políticos tienen esto de granado en este país. Claro que sí. Okay porque la gente lo que se está llevando es de comprar y ropa y todo eso y bebida bueno, que la licencia de, de, de, de la Navidad es que imagínate, no hay dinero compartir, compartir familia pasarla bien con sus amistades con su amigo familiar eso es lo que está pasando bueno, creo que sí la cosa está todavía. No hay dinero. Bueno, ahora mismo, ¿está entiendo? La gente, lo que está mucho en can, en can. No. Porque a veces consumimos más que lo que debemos. Nos llenamos de emoción. Y creo que cuando nos llenamos de emoción nos metemos más allá de, lo, de donde vamos. No sé, porque tú sabes que la situación económica está muy mal. Y eso ha hecho que la persona no gaste tanto dinero. O no tienen para gastar. Porque tú sabes que el doble, todo eso suelo, la gente lo cogía y ya lo debía. Entonces, ¿qué sucede? Este, la Navidad fueron más lenta. Y el, los, los negociantes pidieron más dinero que todos los años. Lo que es la Navidad. La gente siempre se, aborda, se tira a gastar su dinero. Para que... Para que si, no, si, si tú no agarras el dinero y lo tiras a la calle, no hay movimiento de nada. Tienes que gastarlo. El dinero hay que gastarlo. Eh. <ríe> Así Creo que sí. Porque hay gente que saca de donde no hay para, para gastar. Para lamentarse en enero. Creo que no. Ay, Dios está chochado, no sabe nada. Este diciembre está medio. No está como el otro. Cada día más va, va bajando. El consumidor uno que lo que gasta y no produce. Y anda dejando usted gastando y no produciendo. a la olla. Se ha visto más, un poco más, pero no igual que todos los años. Todos los años eh, va de mal en peor, no, eh, no es lo mismo. No, eh, esta Navidad fueron una de las Navidades más peores que yo he podido ver. Sí, es eh, la situación pésima. Creo creo que, me parece que no, me parece que no. Me parece que no no ha ganado consumismo, porque la, eh, la economía no está buena no está bueno. claro que sí porque la navidad no es más que un evento comercial y eso es lo que promueve o sea que siempre en navidad la gente consume más yo lo creo que no porque las cosas están muy muy difícil y todo lo da menos ah sí con el, el, el gobierno las administraciones que hay lo que va consumiendo no aumentando consumiendo bajando porque aquí los impuestos que el gobierno le tiene demasiado caro el consumidor o sea, es, es más tutti porque el, el comerciante lo sufre. Yo que soy el consumidor, lo sufro. La situación está muy difícil. No, no creo que haya ganado con... ¿Usted cree que va a Claro que sí. Lo que pasa es que la gente todos los días va despertando. Eso es... Tú sabes que eso es comercio. La gente va despertando. La gente no sigue siendo idiota, ¿no? No es un solo día que se come todos los días y la gente ha ido aprendiendo. Hasta en los puercos que hacen y todo eso, ¿tú te diste cuenta que bajó bastante? Sí. Eh, ¿Cómo te digo? Porque, amiga, eh, esto no ayuda a nadie, esto no a Dios. No. Imagínate cómo está la situación hoy en día. Bueno, para algunos está difícil, para algunos está bien, tú sabes. Pero la masa pobre es la que más sufre. Bueno, ahí está, señores. Mire, vamos al WhatsApp brevemente, señor director, para ver algunas imágenes que nos envían. El 0863 nos envía por aquí un video sobre un solar baldío que está en la urbanización castellana en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Dice que se encuentra por allá, próximo a Caminos Vecinales, ese solar, y hace un llamado a los propietarios de ese solar, repito, en la castellana, porque dicen que han hablado con los propietarios y no hacen nada, lanzan basura, lanzan animales muertos, escombro de todo y no hacen nada, señores. Así que ojalá y que puedan limpiar esto, porque eso es un foco de contaminación y de peligro también para los moradores en la urbanización castellana. Gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite,